Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí andamos otra vez en obra, como siempre, haciendo un vídeo de otro tema que me parece súper interesante. Eh, no, no sé por qué, me está saliendo aquí el, el alario este raro. Bueno, es da igual. Que, nada, es que he venido a revisar un forjado que estamos haciendo en una de las obras y estamos ejecutando el forjado con un sistema que yo no lo había hecho nunca, la verdad, que es el sistema de, de cuerpos huecos, eh, que es con unas, unas bolas de plástico, eh, de plástico reciclado para aligerar el peso del forjado, y bueno, pues nada, eh, me ha parecido que podía ser un tema interesante para poder contároslo, y para eso estamos, así que le doy la vuelta a la cámara y os lo voy contando. Vale, mirad, este es el forjado que está ya prácticamente preparado, hay que terminar de, de hacer algunas cosillas, pero prácticamente está, y como veis, pues está todo relleno de unas, unas bolas de plástico, eso, unas bolas de, de plástico reciclado que lleva unas patillitas y están metidas entre, entre dos mallazos de, de acero, como si fuera una armada o una losa. Tiene el mallazo inferior y el mallazo superior. Ese mallazo sujeta lo que son las bolas. Para eso os voy a contar un poquito las partes de este sistema porque tiene alguna peculiaridad y así pues veis cómo, cómo funciona. La primera peculiaridad que tiene, que tiene el, el sistema este es que al ser todas bolas huecas, eh, pues, pues esto flota evidentemente entonces cuando se le vierte el hormigón tiene el riesgo de que, de que toda esta superficie pues flote y no se quede en la posición que queremos sino que se nos quede en la superficie superior del hormigón y para eso pues hay, hay varias acciones que hay que hacer hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar este tipo de forjados una de las cosas es que cuando se está colocando el encofrado esto lo enseñé ayer o antes de ayer en, en una foto que colgué en Instagram y en, el, y el, y en, la, en la página de Facebook es que hay que hacer, hay que colocar estas bridas. A ver si las veis bien. Ahí, ¿veis esa brida? Esa brida, a ver si te la puedo enseñar bien. Eh, esa brida aquí. Esa brida aquí está sujeta al encofrado. ¿Vale? Eh, se coloca mientras se está encofrando. Y una vez se ha encofrado, cuando se coloca el mallazo inferior, ese mallazo se sujeta con la brida. Hay bridas de estas a lo largo de, toda la, de todo el forjado. Todo, todo, todo el forjado está lleno de... ...de bridas de estas. Entonces, en cuanto colocaron el mallaz inferior, le pusieron los calzos. Aquí tenéis... Uy, estoy tapándole yo con la sombra. Por aquí tenéis eh, la colocación de los, de los calzos separadores y cuando estuvieron colocados los calzos... ...lo que se hizo fue sujetar eh, ese mallaz inferior con las bridas para evitar que se levante. Bien, luego eh, se colocan los cuerpos huecos, que es como se llama este sistema que son son estas bolas y se van colocando teniendo en cuenta pues las zonas de los ábacos como si fuera un forjado reticular vale que hay unas zonas de macizado para evitar el punzonamiento de los pilares luego las vigas pues también en sus zonas todo esto eh, está viene por cálculo como veis tiene pues varias zonas que se tienen que macizar de, de hormigón y una vez están colocados todos estos todos estos elementos todas estas bolas todos estos cuerpos huecos por hablar con propiedad se coloca el mallazo superior. Claro, hemos sujetado el mallazo inferior, pero ahora eh, el mallazo superior, todas estas bolas realmente por el peso únicamente de la, del armado, pues no se van a sujetar. Entonces lo que necesitamos es sujetar el armado superior con el armado inferior. Eso se consigue con estos elementos de unión. Mirad, este. ¿Lo veis? Ahí hay un gancho que baja hasta abajo y ahí abajo se sujeta al mallazo inferior, de manera que ya no puede... Ya no puede levantarse este mallazo superior, ya no se puede levantar eh, porque está sujeto con el inferior y el inferior a su vez con el encofrado. Y nada, eh, esto ya está preparado prácticamente, falta por pues, rematar algunas cosas del armado, quitarle los plastiquitos al, al, al, a los mallazos y todo eso, pero ya está listo para poder hormigonarlo. Eh, el hormigonado es un hormigonado simple y normal, se, se rellenan los huecos, aquí todos estos huecos tienen espacio suficiente para, para meter el vibrador. Y, y poder vibrarlo normal el hormigón tiene que ser un poquito más fluido para, para poder alcanzar todos los puntos, pero por todo lo demás pues ya no ya no tenemos ya no tiene mayor historia un poquito de la historia sobre todo es el tema de de la flotabilidad del, del sistema de todas estas bolas ¿no? y nada, pues eso era lo que, lo que os gustó es, espero que todavía esté grabando porque me acaba de entrar una llamada justo cuando estaba grabando eh, pues nada, eh, es el sistema que os quería contar, espero que os parezca interesante y como siempre si tenéis alguna duda o algo que queráis que comentemos, no tenéis más que hacerlo a través de, de los comentarios de, del vídeo, tanto aquí en Facebook como en el canal de Youtube, que sabéis que voy colgando todos estos vídeos en el canal de Youtube. Así que nada, espero que nos veamos pronto, un saludo, hasta luego.